Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Esto es En Serio desde la Calle. Nos toca hacer un En Serio en, en el marco de un, de un escenario político muy divertido. Yo sé con las enormes particularidades que tenemos, pero termina siendo muy divertido porque en días recientes, en fechas recientes, el gobierno de Nicolás ha hecho importantísimos esfuerzos diplomáticos por decirle a otros, yo lo estoy haciendo bien. Firmaron un acuerdo el lunes, con una parranda de debates quebrados y terminaron diciéndole a la humanidad, no, para, no son debates quebrados, en serio, son buenísimos, déjame que te explique lo buenos que son. Y además es maravilloso porque durante todo el día de ayer la Cancillería de Nicolás estuvo publicando comunicados que le enviaron la... Unión de naciones chiquerriticas que nadie conoce. Un comunicado de los liliputienses de izquierda. El comunicado de UNASUR, pero el mío. Y dale, y da todo el día con esta historia. Y bastó una entrevista, un arrebato de Felipe Mujica en la noche para que todo el esfuerzo diplomático del chavismo fuese aplastado a través del testimonio de este señor. Que decidió en un ataque de ira, porque no tenía capacidad de debate, decidió utilizar como si fuese efectivamente un insulto la frase, tú eres un homosexual. Estamos en, en un problema que hay que, hay que saber explicar al resto, porque te preguntan, ¿qué pasa en Venezuela? Que no pasa nada. Pues bueno, ya va, pasa mucho todo el tiempo. Naki, si revisan sus medios digitales, trata de hacer resúmenes políticos todos los días de lo que está pasando en Venezuela. Y los pueden leer, son gratuitos, abiertos, una cosa maravillosa porque nos permite ahorrarnos, tener que ver cadenas, tener que ver venezolana de televisión, tener que estar leyendo un montón de medios, se van a, la, a, la, a las redes de NACI y ahí lo tienen todo. Pero vamos a verlo de esta manera. Si hubiésemos echado este cuento hace algunos meses, hubiésemos podido decir, por ejemplo, que Nicolás Maduro y quienes le acompañan no pueden tener el control total de esta sociedad, no lo han podido hacer, no lo han logrado. Y como no lo han logrado, han aplicado técnicas como reprimir gente, anular elecciones, robarse elecciones, quitar cargos como por ejemplo el gobernador de Zulia o el gobernador de Bolívar, que ganaron y les quitaron evitar que la gente vaya a votar, por ejemplo, un referéndum revocatorio en 2016. Es decir, se aplicaron métodos no democráticos para asfixiar a la sociedad civil, porque la sociedad civil se les volteó. Una sociedad civil que ya construyó una nueva mayoría y que no los apoya. Ese control hace, ese intento de control hace que el país esté en un carril distinto al de la democracia, al hilo democrático, la separación de poderes. Ahora, la oposición tiene una mayoría popular, que no se puede expresar en las urnas porque no hay elecciones libres, competitivas, autónomas, independientes, con verificación internacional, con un registro electoral que esté revisado. O sea, no la hay y tampoco puede hacerlo en la calle. Tú puedes decir, bueno, somos un músculo mayoritario y salimos a la calle y lo decimos, porque en la calle entonces la gente es reprimida, asesinada, desaparecida, exiliada. Es decir, hay todo un catálogo de horrores cometidos contra la población civil que hace que la movilización ciudadana se venga menos. Entonces, esa oposición que puede tener una mayoría se ve enredada porque institucionalmente no puede hacer mucho. En otros países con separación de poderes puedes denunciar los abusos del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, le dice al Tribunal Supremo de Justicia que el presidente está abusando, hay una revisión y se puede corregir, aquí no el Parlamento, la, la Asamblea, que es la llamada a hacer contraloría, contrapeso, hacer interpelaciones a los cargos, hacer la revisión, revisar la memoria y cuenta, en Venezuela no puede hacerlo porque no se rinden cuentas. Entonces institucionalmente el juego parece trancado, está absolutamente trancado y la oposición entonces busca presión internacional, una presión que ha aumentado el hecho de que la oposición controle el Parlamento, por ejemplo, afectó, en, en, en, vamos a decir, de cierta manera, la posibilidad que tiene Nicolás Maduro de endeudarse. Porque no hay países que le puedan prestar dinero si ese préstamo no pasa por la aprobación del Parlamento, que es la nuestra. El Parlamento nos representa a todos y, y alguien tiene que decir, ya va, ¿cuánta plata es y para qué es? Entonces el, el juego se les tranca a todos, los serruchos se van trancando y en paralelo el país vive la crisis más terrible que ha vivido en su historia. Entonces, es un conflicto que se alarga en el tiempo y que nos termina afectando a nosotros, porque vemos cómo todo falla, todo cruje. En ese escenario es donde estas dos partes no se ponen de acuerdo, no se pueden poner de acuerdo, porque los incentivos para que una parte ceda quizás no son tan buenas, es decir, a cambio de qué, Nicolás Maduro va a ceder qué, a cambio de qué, de que le permitan hacer qué, qué es más, qué es más atractivo que el poder mismo, qué es más atractivo que el control de las armas o el control del dinero público, qué. Entonces, como esa negociación no está nada clara, se quiebran, no llegan a acuerdos y pasan episodios como este del día lunes. Y además tenemos esta, estas locuras institucionales porque por alguna extraña razón al chavismo le sigue interesando darle visos pseudo institucionales a algunas de las barbaridades que cometen y por eso siguen insistiendo en estas fórmulas. Cosas como pasar por el Tribunal Supremo de Justicia algunas de sus decisiones, o que llegue acompasado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, un mamotreto que no ha servido de nada, que sesionan solo en momentos de crisis. Pero la crisis institucional que vivimos en este momento es de una hondura, de una profundidad tan significativa que el mismo chavismo separándose del proceso auspiciado por Noruega, dice, bueno, ahora vamos a volver a la Asamblea. Yo negocié con los bates quebrados, salivales, y una de las primeras condiciones es que yo regreso a la Asamblea Nacional de donde salieron desde abril de 2017, 2017, el año del 16, perdón. Uh, y un mes después ya estaban co convocando a la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, cuando se fueron, se fueron porque tenían una nueva institución que reemplazara lo legislativo, pero tanta importancia cobró para sus pares el asunto de lo legislativo que tienes que volver, pero volver supone algunas condiciones mínimas volverías de verdad a un espacio donde vas a ser franca minoría. Independientemente de todos los diputados que han sido perseguidos, exiliados, a los que se les ha vulnerado sus derechos, el chavismo es minoría. Y esta parranda de debates quebrados apenas suman siete diputados más a su causa. Si, si respetasen el acuerdo que han marcado hasta ahora. Bertucci no le suma nada, es decir, aquí no tienes manera de generar más músculo político del que ya tienes, porque efectivamente no lo has construido. Todo ha sido un, un organismo que, que se ha recreado a sí mismo en un guión, además, que poco se asocia a lo institucional y tiene mucho más que ver con lo recreativo. A mí que sí me toca cubrir venezolana de televisión cuando terminemos por soban y me abrazan, pero yo, que sí lo cubro todos los días, una cosa es el país nacional, lo que ocurre en el país nacional. Una hermosa manera de que lo comparen es, porfa, abran en Twitter el pitazo, por ejemplo, y abren VTV. Entonces, el pitazo te está diciendo, protesta de los maestros en Maturín, terminó en golpe y porrazo. Y aquí te están diciendo, los maestros están felices por el arranque del año escolar 2019-2020. Ni se imaginan qué sabrosa estaba la comida del programa de educación escolar. Una cosa maravillosa. Y todos los días los niñitos, y tienen canaimitas que... Ya, un momentico. Chévere. Entonces... Digamos que no es el pitazo, vamos a verlo en otro medio y en el medio que consulten volverán a encontrar evidencias de que hay un guión preparado para la propaganda y una vida que ocurre en unas condiciones tan hostiles como la lluvia que ya llegó. Tenemos un episodio de lluvia, si quieren reacomodamos un poquito acá. Sí, no problema, esto es pasajerísimo. No como la revolución. Luis Carlos también es meteorólogo. Seguimos entonces. Les contaba esta historia por, por el rango de disociación al que puede llegar la narrativa oficial. Cuando te importa más el show de variedades diario, aunque no lo crean, Nicolás tiene por lo menos un mes consecutivo apostándole al tema de la productividad. En una economía con un rango de contracción del 82%, este tipo sigue hablando de productividad y reinaugura, que ha sido una de las, de las variables más interesantes en este último mes, reinaugurar obras que ya ha inaugurado, ya re, ha reinaugurado incluso. O sea, obras tres veces inauguradas, cuatro veces inauguradas, y a este pana va, de verdad, le alcanza el bigote para poner una, una cintica tricolor y broma, y partir la cinta y uh, uh, que ¡Qué bárbaros somos! ¿no? Miren todas las obras. De hecho, esa es la línea de esta semana. Esta semana ha sido el asunto de la construcción de obras y cómo las, las obras físicas le van a trascender. Estamos hablando de un sector de la construcción que tiene un rango de contracción cercano al 97% una cosa que reporta la Cámara Venezolana de la Construcción que está en todos los informes recientes de Fede Cámara, que incluso en las cifras que publicó en abril el Banco Central de Venezuela aparece el reporte entonces no hay, man, no hay ladrillo no, a lo mejor por eso se están llevando los del pobre Washington, pero no hay ladrillo, no hay cemento, no hay cabilla no hay manera, no hay manera de que usted siga inaugurando apartamentos y entregando obras que ya entregó no hay trascendencia en esta historia y no hay matching entre lo que usted está diciendo y lo que la gente está viviendo. Razón por la cual los medios del Estado se convirtieron en unos medios de autoconsumo. La vida política del chavismo ocurre dentro de los medios del Estado y lo que ocurre fuera de ellos, fuera de Miraflores TV, no es reportado. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el ministro de Finanzas en este momento? Y es absolutamente intrascendente, porque cualquier información que ocurra, cualquier decisión que se tome en la materia, no, no va a pasar por nuestro concurso. Es absolutamente irrelevante quien sea. Nos sabíamos el de energía eléctrica por cada corte de luz que vivimos. Y ya está. El resto del tren ministerial de este señor es accesorio. Porque de verdad hay un enorme divorcio entre cómo lo vive la ciudadanía y cómo lo vive ese rango de poder. A eso le llaman fingir normalidad. Y es una manera de... Es una manera... Sí. A eso le llaman fingir normalidad y es una manera de disociarse de la realidad. De decir, bueno, la niego, me invento una paralela. Pero eso no niega que nosotros existimos, resistimos, aguantamos, nos inventamos cosas. Todos los días estamos viendo cómo sobrevivir. Y pasó una cosa curiosa, y es que después de tantos años en los que el discurso oficial decía que la oposición solamente existía en un estudio de televisión, se volteó la tortilla. Y ahora resulta que es la vocería oficial, la que existe solamente cuando tiene todas las variables controladas, cuando no está frente a los empleados públicos reales, sino a gente uniformada que está puesta allí para aplaudir, cuando no está frente a los problemas reales, sino que se inventan dos o tres soluciones que no son reales, es decir, se inventan algo paralelo. Pero está ocurriendo otro fenómeno, y es que hace rato le hablábamos de los, las dificultades de la oposición, pero es que no existe una, existen al menos tres. Y me gustaría detallarlas para ver dónde estamos parados. Frente al conflicto que está en curso, es decir, un gobierno que deja de serlo, que se torna en una suerte de tiranía, que controla poderes de una manera que no es legal, tienes tres actitudes. Una que dice, no van a salir de ahí, nada va a cambiar, déjame ver cómo me arrimo, cómo cohabito, cómo soy parte de ellos, cómo me acomodo y por eso ve gente dispuesta a firmarle lo que sea, sin condiciones, fingiéndose oposición, tienes, tienes otra parte que dice, no, este problema ya no es nuestro, es decir, somos muy pequeños, no tenemos la capacidad ni el músculo para enfrentarlo, entonces, bueno, esto es un problema externo. Otro gobierno tiene que atacar, incidir, enfrentar, invadir, este, eh, intervenir humanitariamente, lo que sea que se quieran inventar, pero ya el problema no es nuestro. El problema más bien es de, cómo lo convocamos, cómo lo llamamos, cómo, cómo le mandamos el mensaje, pero para que nos salven. Y hay una tercera que es, bueno, hay que combinar cosas. Hay que, hay que, hay que combinar. Es decir, hay que ejercer presión, hay que reclamar, hay que exigir, hay que negociar, hay que pactar. La, la negociación no puede ser mal vista porque tiene que ver con, bueno, incluso en un divorcio, tú, tú discutes quién se queda con el apartamento o dónde deja las llaves o quién se queda con los perritos. O dónde... Entonces, hay una parte de negociación hay una parte de exigencia porque ha habido violaciones de derechos humanos graves, porque ha habido corrupción, porque ha habido un montón de facturas pendientes que tienen que ser juzgadas, pero también tienes que presionar internacionalmente porque sin esa presión no pasaría nada. Y aquí hay que anotar otra cosa, y es que la presión internacional no solamente ocurre porque el mundo eh, está preocupado por la democracia en Venezuela, eso no le importa a nadie. El problema más grave de Venezuela para la región es que ya hay millones de migrantes tocándoles las puertas con lo opuesto, diciendo aquí está, llegué con esto, este ayúdame, atiéndeme, calidad de refugiados, y los países no se dan abasto, no saben cómo resolverlo. Si consiguen fondos para atender a 10.000 llegan 30.000 más, y si consiguen fondos para 50.000 te llegan 2 millones. Entonces, no es escalable, y evidentemente se tienen que mover, y por eso la presión de Colombia, la presión de Brasil, por eso la presión de Ecuador, la presión de tantos países que dicen, ya va, ese es un indicador importante. El otro indicador tiene que ver con el asunto petrolero, y el otro tiene que ver efectivamente que sí hay, Gracias a la documentación que hacen las ONGs, que hace tanta gente, hay muchos casos de violación de derechos humanos que están haciendo ruido en organismos internacionales. Lo que pasa es que van a su ritmo, lo que pasa es que van a tardar años, décadas. Pero hay una cosa increíble que está pasando en Venezuela y es que la gente no se está quedando callada. Y si acaso a veces no puede hablar, lo que hacen es que se van afuera y siguen hablando afuera. Y van a la Corte Penal, o van a la ONU, o van a, a la CIDH, o van a distintos sitios a decir... A mí me han abusado de esta manera. Y eso va generando facturas. Entonces tenemos, no una, sino al menos tres oposiciones. Y ninguna es mala o buena exactamente, sino que cada uno juega su propia estrategia para llegar al poder. Cuando uno se voltea tampoco existe un gobierno. No hay uno. No es monolítico. No es que se piensa de una sola manera, vertical. Es que hay muchos. Y hay muchos además tratando de llegar a acuerdos, de llegar a, a complicidades, de ver cómo entienden que, que aguantan si están todos juntos, pero no son iguales. No es lo mismo el que robó en bolívares que el que robó en dólares. No es lo mismo el que cambió de casita al que tiene unas cuadras completas en Madrid. Ya son dos cosas, no es lo mismo que se agarró dos pollos de un mercal al que está transando miles de millones de dólares. No es lo mismo el que torturó que el que no torturó porque son dos tipos de cargas de facturas distintas y que por eso no tienen nada que ver mi tía que apoya al gobierno con uno de los líderes del gobierno, no son lo mismo. Y por eso en el tejido comunitario hay posibilidades de que la gente llegue a otro tipo de acuerdo, otro tipo de, de, bueno, de, de, de reencuentro que va pasando poco a poco. Entonces estamos entrampados en un momento en el que tú dices, bueno, ¿cuánto puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y lo que se puede hacer, aunque parezca limitadito, porque tú dices, bueno, no puedo protestar, tengo que resolver mi vida, tengo que ver cómo llego a la quincena, cómo me alcanza tal, pero incluso lo que puede hacer uno es interesante, que tiene que ver con tejer redes y hacer incidencia. Y hacer incidencia pasa indefectiblemente por la posibilidad de narrar. Por eso me parece interesantísimo estas brevísimas historias que fuimos escuchando mientras se iban incorporando de... Las actividades que quieren seguir haciendo acá para no perder el espacio de la plaza, para defender lo que queda del espacio de Washington y que no se caiga de allí. ¿Cómo, Carrizo, te apropias de la cosa pública? ¿Cómo haces que el espacio público sea tuyo y además con minas, convocas al otro a que lo haga tuyo, suyo también. Cómo como te acompaña, cómo como le da cuerpo a la actividad pública. Hace poco estuvimos en un foro en las Mercedes y era simpaticísimo porque la actitud de la gente que iba en carro era de molestia. Bueno, una ciudad que se ha hecho mucho más vacía en el tráfico, tener tráfico de repente es como un... un Sí, es un asunto de obstinación como inmediata. ¡Ay, no! Sí estoy acostumbrado a que sean solo dos automóviles. Y eran un bojote y más lentos. Y gritaban, tocaban corneta Y la actitud de la audiencia era, pero estaciona esa broma y vente. No importa lo que sucedía en la agenda. Lo importante era decirle al otro, ¡vente! Ya está, para esa broma ahí, vente un ratico y escuchas alguna ponencia o escuchas al poeta o ves la obra de teatro que van a presentar en este momento. Es vivir la calle de otra manera porque lo que sí también ocurre en este momento y es un concurso además que ocurre a razón del de fracaso de la acción del 30 de abril es que la gente se pasó una suerte de switch y dijo, mira, la vida sigue. Okay, Entonces, ok, no, no fue por la vía armada, esta cosa no funcionó, qué pena, ¿no? La vida, nos quedamos en la carlota fritos, entonces hay que darle curso a esta historia y efectivamente, y aunque pueda haber separaciones sensibles por grupos etarios, no lo vive igual una chama de 17 años que como lo puede vivir una señora de 50, la gente ha ido recreando agendas para darle curso no solo a sus prioridades, asociadas a servicios públicos, mercados, alimentación, etcétera, sino también al asunto de lo recreativo, a generar, aunque sea desde la noción de un gueto, porque ustedes como vecinos lo saben, terminamos moviéndonos en pequeños guetos, a quién le compras la verdura, ¿Hasta, dónde, hasta cuántas cuadras caminas y dónde te encuentras y cuál es el carrito que agarras y cuál es el que no. Allá hay, allá hay unas nociones efectivamente grupales, pero bueno, la, la vida se recupera a sí misma en la medida que te vas generando agendas que te sacan, digamos, de, de esa paralización en la que estábamos, no porque la gente no quiera protestar, sino porque efectivamente los rangos de violencia son cada vez más, más voraces y más tempranos. Fíjense con las protestas de los maestros, y eran, eran unos cuantos maestros apoyados, en este caso, por enfermeros, por algunos miembros de otros gremios, y eso no detuvo el nivel de violencia al que tuvieron que enfrentarse. Si solo hubiesen sido los tiros al aire, chévere, pero es que además llevaron empujones, cachetadas, escupitajos, una cosa absurda, y que la propia PNB y la Guardia Nacional te digan, miren, es que la verdad, estos tipos tienen bastante poder y si yo me meto con ellos, me meto en un lío, entonces mejor no meterme en ese lío. Y dejamos esa historia así. Y, y no, a ese sí es verdad que no lo puedes sobar y decirle, ay, qué pena, de verdad, qué que, que, que malo, ¿no? Un, un tipo, un parapolicial que tenga más poder que tú. Y pasa. En serio. En serio, y pasa. Y además... Que el testimonio conste, es importante el registro de esos testimonios porque también son pruebas. Esa gente puede ser condenada por acción u omisión. Y cuando usted está viendo que están pateando a un ciudadano delante de usted y su función pública es defender a ese ciudadano y no lo hace, usted puede ser juzgado por esa causa. No es casual, además, que todos estos señores, los agresores, por lo regular, no solo atacan a los ciudadanos, sino que también atacan a los periodistas. Cualquier tipo de registro quieren sacarlo del camino porque opera en su contra. Datos sobre Washington y sobre nombres. Eh, recuerden siempre que una de las principales joyas de la herencia de Simón Bolívar es la medalla de Washington, además de un retrato de George Washington enviado por su propia familia. Eh, fue una gran inspiración y además junto con Washington estuvo Miranda, nada menos. Segunda cosa que recordarle a cualquiera que atente contra el patrimonio. Hay una plaza Simón Bolívar con una estatua de Simón Bolívar en la ciudad de Washington, nada menos. Hay otra en Francia, pero más chiquitita. Pero Simón Bolívar es un tipo cool, pop, reconocido. Y Washington también, digamos. Además los dos son considerados libertadores en sus países. Gente que logró independizarlo de... Imperios, por causas distintas, con historias distintas, pero están ahí en la historia. Eso no lo puede negar nadie. Incluso un gobierno cuya narrativa intenta borrar la historia, en ocasiones no le funciona. Entonces, esta plaza, esta zona, tiene su historia. ¿Qué vas a hacer? ¿Atentar contra la estatua? ¿Y qué vas a hacer con los nombres de los locales? ¿Y qué vas a hacer con el resto de las cosas? Hay una identidad, pero hay que asumirla. Y como esa historia hay que conocerla, hay que conocer a los actores, hay que conocer a la gente encargada, yo quisiera llamar a que nos acompañe, a Jesús Armas. ¡Bravo! Jesús se ha encargado de un tema que a mí me parece fundamental en este contexto, que tiene que ver con la reconstrucción. Ha sido parte de la gente que está coordinando el Plan País. Así que me encantaría empezar por ahí, Jesús. ¿Qué carrizo es el Plan País? Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Naki. Un placer para mí pues, compartir estos minutos con ustedes y con los vecinos de acá de la parroquia del Paraíso. Bueno, Luis Carlos, ¿qué es fundamentalmente el Plan País? Hoy tenemos un país totalmente destruido y a veces nosotros pensamos que no hay oportunidades y que no hay una visión clara para poder reconstruir Venezuela. Muchas veces han calificado a la oposición de estar vacío de ideas, vacío de planes. Y sin embargo, desde hace muchísimos años, tenemos grupos de profesionales, de técnicos, de académicos, que vienen construyendo ideas, que vienen pensando en cómo reconstruir el país y recuperar ese sendero hacia la prosperidad. que hemos hecho nosotros durante ya más de un año? Hemos organizado a todo este grupo de excelentes venezolanos dentro y fuera del país con un objetivo claro, construir un plan en distintas áreas, en las 11 principales áreas que consideramos con este conjunto de expertos, para saber qué va a pasar el día después de que arranque la democracia en Venezuela, el día después cómo vamos a hacer para reconstruir cada uno de estos temas. El plan país lo hemos visto en tres etapas, una que tiene que ver con las primeras 90 horas, cómo hacer para la toma de poder la toma de control de cada uno de los espacios, que va desde hidrocapital hasta otros temas incluso mucho más sensibles del gobierno. Luego, una visión a 90 días, cómo hacer para poner orden en esto. no Y una visión a 90 semanas que tiene como objetivo arrancar los primeros planes para primero salir de la emergencia, de la crisis humanitaria compleja y posteriormente pues lograr esa visión a futuro y empezar a concretarla que nos permita salir de la emergencia y entrar en la prosperidad. No, eso incluye algún tipo de, de censo de talentos, Jesús. O sea, tú me dices los primeros 90 horas, los primeros 90 días y las primeras 90 semanas, y a mí me ilusiona, pero ¿con quiénes lo van a hacer? Bueno, fíjate, Naki, justamente nosotros hicimos junto al presidente encargado Juan Guaidó eh, un proyecto que se llama Vamos a Trabajar, que tenía dos visiones. Una, poder censar alrededor del mundo dónde están los venezolanos que quieren regresar o incluso estando desde otros países, quieren poner su talento, sus conocimientos profesionales a la orden del Plan País de la reconstrucción de Venezuela, y por supuesto ver quiénes están acá, quiénes son, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los administradores, los contadores, que están dispuestos a trabajar en la administración pública, a dar sus horas de tiempo, su talento, sus ideas, su conocimiento, para poder reconstruir. Ahí logramos una base de datos bastante importante afuera, otra un poco más pequeña dentro del país, pero que de verdad ya tenemos una serie de voluntades eh, que para ocupar todos esos cargos medios, pero por supuesto eh, las mentes más brillantes de los venezolanos dentro y fuera del país que ya están dispuestos y ya han trabajado en este Plan País. A mí lo que me parece raro de la propuesta del Plan País es que ustedes están proponiendo que para encargarse del agua haya gente que sepa de agua. Y para mí en 20 años esa, esa historia eso me parece demasiado raro, es como antisistema. O sea, porque lo normal es nombrar a alguien que no sepa, y ponerlo ahí y que comete errores y culpe a otros. Entonces, ya para mí es como raro, es como de verdad va a haber gente en el, en el mundo eléctrico que sepa de electricidad. O sea, eso, eso está planteado así. Te lo pregunto un poco de manera irónica, porque también uno piensa, bueno, ¿y cómo es la transición? ¿Cómo se hace de, por ejemplo, el personal capacitado que aún hoy está en Cuerpo Eléctrico? aguantando malos salarios, aguantando maltratos, ¿cómo se hace para que haya un cambio de liderazgos, un cambio de gente que pueda tomar decisiones? Y lo segundo, el financiamiento, porque para todo esto se falta plata, y plata no hay, entonces ¿de dónde sale? Bueno, por supuesto, ahí hay dos temas claves que acabas de, de, de, de mencionar. El primero, dentro del censo que venimos construyendo, también incluimos a la gente que está hoy dentro de estas empresas públicas, dentro de estos organismos, porque muchos de ellos tienen mucha capacidad y mucha voluntad de reconstruir al país, pero lamentablemente no han podido avanzar en eso, porque quienes han dirigido hoy empresas como Corpolec, empresas como Hidrocapital, han dejado a un lado la ingeniería, han dejado la mecánica de fluidos o eh, la visión de, eh, técnica de las cosas y lo han cambiado por el marxismo. Y al final, acá importa más, y tú lo has dicho bien, ¿Quién grite más duro por Nicolás Maduro o por el PSUV y no quien tenga los conocimientos? Entonces, bueno, la verdad es que ya hemos planteado eh, un una serie de propuestas para lograr una transición suave que permita eh, reubicar o mantener en sus puestos de acuerdo a sus cualidades y sus capacidades. A la gente que está en cada una de estas empresas eh, públicas, pero por supuesto hemos ubicado a los mejores talentos, a gente con experiencia, gente como José María de Viana en el tema de agua, pero así en cada una de las áreas que puedan ayudar a conducir los destinos de cada una de esas empresas y organismos públicos. Y eh, eh, lo otro que me preguntabas era acerca ¿El financiamiento? del financiamiento. ¿De dónde sale el dinero? Ok, fíjate. Esto lo hemos venido, esta es la, la pregunta de, más importante de todos, el tema del financiamiento. Nosotros hemos venido conversando ya con organismos multilaterales, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho hasta hace unos pocos días estaba un grupo de diputados, representantes del presidente Juan Guaidó como Carlos Ocariz o como Jorge Millán, estaban en Washington conversando estos futuros acuerdos, ya hay créditos preaprobados que evidentemente no se pueden ejecutar hasta que no arranque el gobierno de transición, pero que ya están conversados y no solamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, sino otros organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, e incluso acuerdos con algunos eh, países de manera directa. Y hemos avanzado en ciertos temas, hasta con empresas privadas que están dispuestas a trabajar un par de años gratis y ayudarnos en la reconstrucción, porque entienden la gravedad de la situación que tiene hoy Venezuela. Pero por supuesto, Luis Carlos, y yo creo que esto es algo muy importante, que todos los venezolanos tenemos que internalizar Acá los servicios públicos y muchas cosas tienen que dejar de ser gratis, porque todo esto cuesta, porque Hidrocapital, por ejemplo, en los años 90 pudo construir un nuevo embalse, un embalse como fue Tahuasa en su momento, eh, o Camatagua, solamente con el tema de las tarifas. Y hoy, pues las tarifas no van ni siquiera para pagar la nómina de los empleados de Hidrocapital. Entonces nosotros progresivamente, y por supuesto teniendo una visión con aquellas personas más necesitadas, vamos a empezar a ajustar las tarifas para que la gente empiece a pagar un servicio. Y al pagarlo, no solamente ganas en dignidad, sino que también ganas un mejor servicio y la capacidad que puedas reclamar y protestar con todos tus derechos. ¿Qué aprendimos de la experiencia argentina, Jesús? Es decir, aquí tenemos un enorme riesgo de gobernabilidad, por los grupos de choque que han sido armados a lo largo de estos 20 años. Ya vimos si son capaces de ejecutar estas acciones contra docentes, qué pasará con un nuevo gobierno. Esa es una línea. Y la otra línea es qué pasó, cómo le pasa a Mauricio Macri. Ahora, decisiones que tenían que tomarse después de tantos años de regalar lo público es, es viable, tomar estas decisiones, cobrar por los servicios públicos sin terminar siendo odiados al tercer año de gobierno, al cuarto año de gobierno. O al tercer día como Carlos Andrés. Por ejemplo. Mira, totalmente. Y por eso lo más importante es decirle a la gente la verdad. Y la gente cuando tú le hablas con la verdad lo entiende y yo creo que en los últimos recorridos que hemos hecho en los sectores populares hemos tenido hallazgos muy claros y, por ejemplo, a través de una herramienta que tenemos que es el Monitor Ciudad, nos hemos dado cuenta que los caraqueños están gastando en promedio alrededor de 36 mil bolívares semanales en el tema del agua, por ejemplo. Entonces, si en realidad tú pudieses invertir eso eh, pagando una tarifa en lugar de estar comprando botellones de agua, cisternas o X cantidad de cosas, pues es mucho más eficiente y mucho más cómodo. Entonces, la gente está internalizando que los servicios valen y hay un servicio que por ejemplo todos pagamos por ejemplo el tema de las telecomunicaciones todo el mundo paga su renta del celular porque sabe que eso eh, que eso vale entonces tenemos que generar una nueva cultura con respecto a eso pero estoy convencido de que los venezolanos entienden la necesidad de cambiar el modelo económico para poder avanzar además una diferencia que tenemos claramente con argentina es que el modelo en venezuela se agotó es decir nosotros estamos en plena eh, crisis humanitaria compleja la gente sabe bien que lo regalado no llevó para ningún lado sino a la pobreza, que el agua que no pagaste te llevó a que tuvieras que buscar el agua en el guaire y eso con cada uno de los servicios, no pagaste electricidad y hoy solamente tienes oscuridad. Entonces una vez que tú coloques esa narrativa en la calle, yo estoy seguro que los venezolanos tienen la sabiduría y tienen el conocimiento que han desarrollado a lo largo de estos años de sufrimiento para poder eh, pues entender las políticas y el viraje que tenemos que dar en Venezuela. Jesús, estás a punto de hacer estudios superiores. Cuéntanos qué vas a hacer. Bueno, fíjense, eh, para lo, los vecinos y los que nos están viendo a través del programa, eh, hace pocos días pues, fui seleccionado por la Embajada Británica a través de la beca Chipning para poder hacer estudios de maestría en eh, la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Eh, me, voy este, este, me voy mañana, me voy mañana viernes, eh, y voy a hacer una maestría en políticas públicas. Eso significa que tendrías trabajo al volver. Bueno, totalmente, porque... <risa> Hay trabajo para ti, digamos, si quieres volver. Bueno, fíjate, y eso es lo más importante, porque, es decir, en ningún momento esto significa que no voy a volver a Venezuela, sino por todo lo contrario, que mi compromiso es mucho mayor y que necesitamos tener una generación política que esté dispuesto a formarse a luchar en las calles como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de muchos años, pero sobre todo a que el compromiso para la reconstrucción sea desde la intelectualidad, sea desde la academia, sea reflexionando acerca de la realidad profunda del país y no sea una continuación de los 20 años de improvisación y de politiquería que hemos tenido. ¿Abrimos los micrófonos para esta nueva audiencia? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jesús Armas, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que la maleta no tenga sobrepeso, que no tengas problemas, que no te revisen y que la pases muy bien. Hay buenos amigos en esta camada, Chifrin, incluido Juan Carlos Gabaldón, médico de la ULA, que va también a estudiar, creo que epidemiología. O sea que este país gana con la formación de profesionales. Muchísimas gracias a ambos. Queridos vecinos, es si están cerca del micrófono tenemos preguntas para ustedes. <risa> <risa> no, no yo, yo sí quería saber cómo están, cómo están aquí con los servicios básicos, es decir, cómo está el tema del agua. Ok, pero quiero que lo digan acá para que nos quede bien grabado para escuchar. Por favor. Nombre, apellido. Y... Bueno, buenas tardes, Sofía Santanielo. Algunos me conocen acá en la parroquia. Bueno, siempre preocupados por porque las cosas en la parroquia salgan adelante. Este y un placer para nosotros tenerlos a ustedes acá. ¿En serio? Sí, señor. <risa> Sabemos lo tremendo que eres. <risa> Cuéntame. ¿Cada cuánto llega el agua acá? Mira, nosotros nos está llegando aproximadamente cada ocho días. Eh, por ejemplo, nosotros que estamos hacia la parte del torreón Algún grupo este, llega aproximadamente los viernes y se va el día sábado. Hay otro grupo que está en, en la parte más que todo del Pinar, que sí les ha llegado eh, con menos frecuencia. Se les llega aproximadamente cada 15 días. Y inclusive hay algunos vecinos que han reportado que les pasan tres semanas y hasta cuatro semanas sin recibir agua. Entonces la cuestión es crítica, bueno, nosotros como vecinos hemos armado algunas protestas, hemos bueno, eh, llamado a los vecinos a, a reclamar nuestros derechos, pues, porque realmente son nuestros derechos como ciudadanos venezolanos, o sea, el poder tener agua, luz y todos los servicios frecuentemente. ¿Y la recolección de basura cómo está? Mira, la recolección de basura está un poco mejor, no totalmente bien, pero bueno, tuvimos una crisis muy grande hace más de un año, cuando realmente la basura no se recogía nunca. Ahorita, bueno, más frecuentemente se recoge la, la basura, tres veces, pero siempre, como ves, personas, lamentablemente, recogiendo comida de la basura, comiendo de la basura, niños con los padres en, en crítico estado, este, que bueno, de verdad, que da mucho dolor la situación que, que tienen que vivir algunos venezolanos para poder subsistir. Aún existen, disculpe, aún existen líneas de Cantv en el paraíso. Hay sí, teléfonos sí. asociados a líneas de Cantv. Mira, nosotros tuvimos una crisis también grande, tuvimos que recoger 700 firmas wow. para nosotros poder llevar un reclamo, eso fue el año pasado. Llevamos un reclamo a Cantv y este fue precisamente muchos vecinos se quejaron porque no tenían el internet. O sea, no había internet, algunas personas trabajan con eso. Algunas personas venden, algunas personas tienen que subsistir porque no tienen trabajo por medio de las ventas. Tienen que pegarse un, un Wi-Fi que no lo tienen. Muchas veces la gente, bueno, nos recurre a algunos de nosotros que estamos en los grupos y, mira, vamos a armar una campaña, vamos a decir qué es lo que está pasando con, con el Internet, con la TV. Y bueno, de verdad que no funcionó para aquel lado de que nos trajeran el cableado que se habían robado pero tuvimos que armar un expediente. Eh, hubo una vecina que, bueno, lamentablemente no está aquí hoy, pero se encargó eh, fuertemente de firma junto con muchos de nuestros vecinos, siempre comprometidos con, con la comunidad. Y, bueno, logramos, gracias a Dios, después de tres, cuatro meses sin cante de internet, que conectaran de nuevo el servicio. Hay una duda que siempre tengo en todas partes y es, ¿cómo haces tú para estar informada? cómo te llega la información. Antes de eso, ¿alguno aquí leyó un periódico hoy? Sí, ¿cuál? ¿Qué, qué periódico hay por ahí? Claro, no, digital, exacto, pero la, el periódico físico desapareció porque no hay papel impreso, la televisión, uno siente que no... Le falta, la radio no, la dice cosas, pero le cuesta. Entonces siempre pregunto, ¿cómo, cómo, cómo haces para estar enterada pero de lo que Realmente pasa? la televisión es nula, nula. Yo prácticamente no la veo, porque ver la televisión es no, no estar informado. Solamente si te vas a los canales nacionales, ves lo que ellos quieren mostrar, solamente. Y los internacionales, bueno, muy poco reseñan a Venezuela, a menos que haya algún acontecimiento que en realidad amer, este, amerite de relevancia en nuestra comunicación. pues. De hecho, nosotros la mayoría estamos en grupos, en el paraíso, y nos comunicamos a través de los grupos de WhatsApp. Es lo que más utilizamos, el Instagram, el, el, este, el Twitter, el Facebook, el, la comunicación por WhatsApp, el armar grupos de vecinos, el poder estar en contacto. Con todos nosotros que tú ves acá, la mayoría nos conocemos precisamente por eso, pues porque hemos entre nosotros mismos establecido una comunicación. Este, tenemos muchas personas alertas de noche, si algo pasa, que está pasando por ejemplo en la cota, si oímos tiros, si oímos cualquier cosa. Eh, los vecinos, los grupos de los edificios que se han formado de verdad, de una manera bastante organizada, para que los mismos vecinos alerten, hay alguien metiéndose al edificio, este, hay grupos de vecinos organizados atendiendo la seguridad que no tenemos en la zona. Claro. Entonces, de verdad que bueno, la parroquia poco a poco ha ido organizándose en ese sentido de la comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. ¿Hay alguien más que quiera sumarse? Estamos en serio. Sí. ¿Puedes? por acá. Ay Dios, ¿en serio? Tal cual. Sientes que estos años de crisis te han enseñado cosas. ¿Qué sí. ¿Qué ha Esto ha sido tiene? un crecimiento, un crecimiento total de, de concientizar que Venezuela nos pertenece, o sea, que eh, tenemos que luchar por lo nuestro que tenemos que combatir todo mal. O sea, que eh, eh, nos han querido agredir por todas las formas, han destruido todo, pero nosotros seguimos aquí. Y los que vivimos aquí, tenemos que defender esto. O sea, eh, es como, eh, como un llamado, es como, como, ¿cómo se dice? Como confirmar que verdaderamente yo soy venezolana, que yo vivo aquí, que yo necesito verdaderamente ser libre. O sea, yo necesito poder tener el espacio, no el que tenía antes, uno mejor. Porque yo aspiro a uno mejor. ¿Por dónde se arranca esa reconstrucción? Bueno, amor, primero, por, como decía Sofía, saliendo a la calle. Porque no podemos quedarnos en la casa. O sea, a mí me, me asombra la apatía, sobre todo de Caracas, lo estaba hablando contigo momentos antes, de que el interior, como decías tú, sale. O sea, Sale a, pro, a protestar, tiene, eh, tiene la calestía de la luz, la carestía de las medicinas, la carestía del agua, muchísimo mayor de lo que tenemos aquí en Caracas. Y ellos salen a la calle, pero Caracas yo no sé qué pasó. O sea, porque tú más o menos tienes algo, o porque tú más o menos tienes alguna comodidad, se la, te las echaste el hombro, o sea estoy apático o estoy molesto o, o estoy bueno, lo que sea o sea, claro. decepcionado o desesperazado, pero no importa o sea, tenemos que permanecer en la calle es el, la única forma o el único espacio que nos queda gritando o no gritando o con, ¿cómo se llama? con car, car, carteles, lo que sea pero que la gente se dé cuenta que estamos molestos, que no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo no te habíamos preguntado nombre y apellido, disculpa. Mario Eugenia Urdanita. Mario Eugenia. ¿Cómo sientes tú que las relaciones entre vecinos, entre personas que quizás antes no se conocían, terminan afectándose por la crisis económica o todo lo contrario? Quizás hay una nueva solidaridad que uno no conocía. ¿Cómo lo ves tú? Porque esto igual va en dos sentidos. Sí, van, van, las, van las dos cosas. Este, yo he sentido... Sobre todo el, el conocimiento ahorita de, de este grupo, para mí, ha comenzado... Yo empecé esta lucha en el 17, pero este año ha sido como que más radical, o sea, mi, mi participación. Y, y he podido hacer, o sea, hacer nuevos amigos, pero amigos de verdad, o sea, amigos que somos solidarios. Pero a la misma vez, He, he, he tenido personas que me están combatiendo fuertemente porque ahora yo estoy como más de frente y entonces eh, es como, sobre todo en mi, en mi edificio, ¿no? Es un combate pequeño, pero sí lo hay. Y entonces, bueno, el, el, el hecho es que yo no lo combato, como si sea agresivamente, sino que. Nunca he dejado de ser la persona que siempre ha saludado educadamente a todos los vecinos, porque a todos los conozco, y los sigo saludando y tratando igual a si ellos hablen detrás de mí o me combatan de alguna manera. Entonces, más bien eso les, los ha sorprendido, porque entonces bajan la guardia, porque ellos ven que yo digo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Igual que siempre, sigo siendo la misma. Gracias, María. Muchísimas Genial. gracias. Mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Este en serio ha sido un experimento público. No sé cómo la has pasado tú. Yo la pasé maravillosamente bien. Me alegro mucho. Nosotros esperamos. Nosotros esperamos que puedan tener buena conexión a internet, ya que recogieron las firmas. Puedan buscar en YouTube en serio, suscribirse, compartirlo, recomendarlo pasarlo por los grupos de whatsapp porque trataremos toda la semana de contar qué locuras están pasando acá como por ejemplo tratar de explicar por qué el dólar paralelo está más barato que lo oficial o por qué los bien cuidados son más caros que un estacionamiento o por qué las cucarachas vuelan, este país es muy raro pero te puedes morir de cualquier cosa en Venezuela menos de aburrimiento así que para eso estamos en serio Naki. gracias hasta